Una, una parte de, de nuestra rúbrica, ya hemos visto cómo crear estas listas desplegables para seleccionar y cómo crear estos eh, colores en función de cómo sea el resultado. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo hacer que en la celda adyacente aparezca eh, un valor que le asignemos a cada una de estas escalas. En principio, para la primera opción, que es que no realizan esa actividad, pues le pondríamos de nota cero, por ejemplo. En el caso que la realicen, pero de manera un poco suficiente, yo podría poner un valor de 5. En el caso de que la hayan conseguido, pues por ejemplo, un 7. Y en caso de que la hayan hecho muy bien, yo podría otorgar la nota de 10. Eh, en este caso yo os aconsejo que lo hagáis sobre 10 si la nota final eh, va sobre este valor. De todas formas podríamos poner 0, 1, 2, 3 y luego pues, por una regla de 3 eh, ponerlo sobre, sobre 10 que lo veremos también. En este caso yo lo voy a dejar así. Y entonces... Cuando quiero que aparezca, es decir, que si yo digo que no lo ha hecho aparezca un 0 o si digo que sí que lo ha hecho el tercer valor que me aparezca un 10, para poder hacerlo yo me tengo que situar en la celda adyacente. En este caso vamos a introducir una fórmula. Para ello, como veis, nosotros hemos dejado la escala de valoración en la misma fila que correspondería al indicador. En horizontal, como lo hemos hecho en horizontal, la fórmula que yo voy a introducir, voy a dar al igual, voy a empezar a escribir y la fórmula que yo voy a utilizar es buscar H porque yo voy a buscar en horizontal. En este caso lo primero que me dice es cuál es el valor buscado y el valor buscado va a ser lo que cada uno marque dentro de ese desplegable, por lo tanto nos vamos a situar en la columna de la izquierda la vamos a marcar y ya tendríamos el valor buscado. Vamos a pulsar después punto y coma para pasar al siguiente valor, que es la matriz en la que se van a buscar esos valores. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo es sombrear la escala de valoración que tengo, añadiendo esa valoración que voy a dar en función del nivel de la escala que se trate. En este caso ya tengo la matriz localizada, vuelvo a dar punto y coma y lo que me pide es el indicador de filas. Este es el número de fila en el que se encuentra el valor que yo quiero que aparezca aquí sustituyendo al valor de la lista desplegable, es decir, la nota, el 0, el 5, el 7 o el 10. En ese caso yo voy a contar qué número de fila es esa. Aquí tendría la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima y decimosegunda. Por lo tanto, yo en este caso voy a escribir 12 y le voy a dar otro punto y coma. Y en ese punto y coma me da la opción de eh, buscar un valor verdadero o falso. Yo voy a poner falso porque quiero que coincida exactamente con el valor que yo busco. En este caso, yo ya cerraría mi fórmula y en principio ya la tendría eh, de manera que si yo quisiera, voy a dar al visto un momento, no hace falta que lo deis vosotros ahora o si no luego lo editamos, porque vamos a hacer otra cosita más. Pero bueno, en principio, si yo pongo el valor 3, me va a devolver un 10. Si yo pongo el valor 0, me va a devolver 0. O en este caso, si yo me pongo en un valor en blanco, veis que el valor que me está devolviendo ahora es n barra d. En este caso, si hago... Eh, si no quiero que aparezca este ND, lo que tengo que hacer es modificar la fórmula. Para modificar la fórmula lo que yo voy a hacer es ponerme justo después del igual porque voy a añadir una fórmula que es si.error, sí, y en este caso me cogería mi fórmula, me voy a poner al final, en este caso daría punto y coma y me dice cuál es el valor si encuentra un error. Es decir, si encuentra un error, como me ha devuelto aquí, ¿qué valor quiero que ponga? Y yo quiero que ponga el valor 0, porque quiero que como nota no sume nada si yo no elijo, no despliego, no elijo nada en el desplegable. Entonces ya cerraría mi guión, de manera que he complementado la fórmula de buscar con la D si hay algún error, yo pulsaría ahora ya el visto y en este caso veis que cuando no hay elección en lugar de devolver ese error de N barra D, pues ahora ya me pone el valor cero, en este caso yo podría poner aquí la cabecera valor, ¿vale? el valor que, que, que tenga esto, ¿por qué? porque la nota parcial la vamos a poner luego en la siguiente columna en este caso, eh, yo lo que iría haciendo es, en función de lo que elija, me iría apareciendo un valor. Para que eso ocurra, yo he puesto la fórmula en la primera columna, lo que voy a hacer es arrastrarla hacia abajo. ¿Con esto qué estaría haciendo? Si yo me pongo sobre ella y me pongo sobre el valor de la matriz en la que busca, vemos que lo que vamos haciendo es bajar la matriz en la que busca a mí me queden filas en blanco debajo de estos números me da exactamente igual siempre tener cuidado que tengáis espacio suficiente en blanco para que no haya ningún problema pero bueno en este caso me daría un poco igual no lo voy a modificar porque es un trabajo que tampoco me aporta nada nuevo pero sí que hay algo que tengo que modificar en estas eh, fórmulas cuando arrastro y es el número de fila en la que busco ¿por porque porque la primera la que tienen los valores es la decimosegunda, entonces una de dos o estas las arrastro para que coincidan siempre con la decimosegunda, que podría ser así, es decir, yo me podría poner en el cero y arrastrarla eh, 12 filas más allá, ¿vale? No sé cuántas hemos arrastrado, pero bueno, yo creo que por lo menos 12 sí. Ahora lo comprobaremos. En este caso... Una de las eh, fórmulas por las que yo no tengo que tocar nada más sería hacer esto porque según yo vaya seleccionando valores me va a ir añadiendo... Eh, la calificación o el importe, la valoración que yo le dé a cada uno de esos puntos. ¿Veis? Si no elijo nada tengo el 0, si elijo el 3 un 10, si elijo el 1 un 5 y si elijo el 2 un 7 y así sucesivamente yo podré tener estas notas parciales. Esto es una forma que a mí me evita tener que modificar estas eh, filas que yo he arrastrado. Si yo no hubiera hecho eso... Lo que tendría que hacer es, si en la primera la fila en la que busca es la decimosegunda, en la segunda celda, al moverse la celda en la que busco, esta eh, fila en la que yo tuviera el valor en lugar de la decimosegunda sería la primera. por lo tanto tendría que modificarlo. Y donde hay un 12, pues poner un 11. Pero bueno, como nosotros hemos arrastrado estos valores y sigue buscando abajo que es el mismo valor, nos ahorramos ir haciendo ese trabajo que para mí es más tedioso. Luego, como vamos a ocultar esta parte, pues no la va a ver nadie, no va a haber problema. De esta forma vemos que ya tenemos algo más, que es eh, que nos eh, vayan apareciendo las valoraciones que hemos dado a cada uno de esos eh, escalas de valor. Entonces, pues bueno, por pues si queréis vamos eligiendo al azar alguna cosa pues para ir poniendo esas esas notas parciales, ¿vale? Para tenerlas ahí puestas y ver pues, que, que nos aparecen cosas. En este, por ejemplo, si quiero escoger, escogería así. Así tendríamos las notas parciales. Pero hemos visto que yo estoy dando una valoración o un peso global que yo os aconsejo que lo hagáis siempre de manera que todos los ítems al final acaben sumando 100, porque es lo más sencillo. Para calcular la nota parcial, en principio lo que tendría que hacer es el valor que me arroja eh, la cuantificación que yo he hecho de cada una de las escalas eh, que tenía, lo que voy a hacer es multiplicar ese valor por el peso que yo le había dado en mi rúbrica. En este caso este es el 5%. Yo lo que os aconsejo, que es lo más sencillo, es añadir el porcentaje en cada uno de estos valores, con lo cual nos evitaríamos una formulilla, pero bueno, lo podemos hacer de dos formas que os lo voy a enseñar. En este caso, en nota parcial, yo me pondría en la celda, daría igual, diría que mi valor lo voy a multiplicar por la ponderación que tengo, que en este caso es el 5, pero al ser por ciento le voy a poner dividido entre 100, de manera que ya me da que el 5%, que este valor corresponde al 5%, sería 0,5. Si en lugar de hacerlo con la fórmula dividiendo entre 100 esta ponderación, yo tuviera ya escrito el por ciento, por ejemplo, imaginaos que aquí en todos los valores yo hubiese puesto el porcentaje, en la fórmula simplemente lo que yo tendría que hacer es dar igual el valor que haya eh, arrojado lo que yo haya escogido en el desplegable y en este caso lo multiplicaría simplemente por la celda que ya tiene hecho el porcentaje de manera que me daría lo mismo podría hacerlo de cualquiera de las dos maneras eh, en este caso si cambiara Alguna de las opciones que yo he elegido, por ejemplo, por el 1, vemos que se corregiría de manera automática. Veis que ya me va quedando mi valoración de manera automática. Bueno, en este caso hemos visto las dos formas, tanto si hemos dejado eh, el peso sin porcentaje, como haríamos la fórmula dividiendo entre 100, o si hubiésemos añadido el símbolo de porcentaje, que saldría automáticamente sin necesidad de dividir entre 100, como hemos hecho arriba. De cualquier forma estos valores tienen que ser siempre los mismos o con porcentaje o sin ellos y aplicar la fórmula correspondiente para que podamos luego arrastrar, en este caso este porcentaje que yo había añadido como es la única celda que la tiene pues la voy a quitar en el tipo de celda en lugar de porcentaje voy a dejar general y como aquí reconvierte ya en el porcentaje pero en mi fórmula luego lo calcula más tarde pues voy a dejar el 5 tal y como estaba de manera que la primera fórmula, que es la que añade esa división entre 100, porque aquí, no repito, no he puesto el porcentaje, pues la podría arrastrar de manera que sitúo el puntero que, eh, para que se forme una crucecita en la esquina de la celda y arrastraría hasta abajo. De esta manera, lo que estoy consiguiendo es multiplicar el valor que asigno a cada uno de los valores de mi escala el peso o porcentaje que tiene en el total de la rúbrica y tendría mis notas parciales de forma que la nota final yo la podría añadir y pues por ejemplo la podría añadir aquí arriba y decir eh, que la fórmula es igual a la suma de todas mis notas parciales pulsaría enter y ya tendría la nota correspondiente a eh, mi rúbrica en función de cómo yo vaya escogiendo los determinados valores y que vemos cómo se va modificando la puntuación que yo tengo en función de si voy eligiendo unas opciones o voy eligiendo otras. Con los colores pues más o menos tengo una idea de si algún punto ha ido muy bien o lo ha hecho mal, etcétera Y en la nota final pues yo ya tendría calculado directamente qué es lo, lo que tengo sobre 10. Vamos a ver eh, cómo podríamos calcular la nota sobre 10 si nosotros la valoración que hemos dado a cada una de las opciones de mi escala no hubiera sido sobre 10. Imaginad que aquí hubiésemos puesto, pues por ejemplo, 1, 2 y 3. ¿vale? Tendríamos que poner, arrastrar el mismo valor en todos, en este caso pues 0 es lo mismo, pero tendría que dejar 1, 2 y 3, todo igual, en los valores de sustitución. Si os fijáis ahora, ha cambiado la valoración de mi nota, de manera que si yo ahora... Pusiera el valor máximo en todos, el maxim, la máxima nota que tendría este alumno sería un 3, porque la valoración máxima que yo he dado es un 3. ¿vale? En este caso vamos a poner todo 3 para que lo veáis. En este caso veis que la valoración global final es un 3 porque el máximo que yo he estado dando en cada uno de los casos es un 3. ¿Cómo podríamos hacer para que la nota parcial y, y la nota final nos apareciera sobre 10? Bueno, pues simplemente nos pondríamos en eh, la valoración que, que nosotros eh, diéramos aquí y en este caso la nota parcial la reconvertiríamos de manera que el, el valor que he otorgado a cada una de las opciones, en lugar sobre 3, la voy a dejar sobre 10. Entonces, en este caso yo me pondría y mi nota parcial, que es la que aparece en la columna G, yo lo que voy a hacer es ponerla, en este caso, sobre 10. ¿Y cómo la pongo sobre 10? Pues la pondría sobre 10 multiplicando por 10, entre 3, que es el valor máximo que yo he dado ahí. Después multiplicaría por el peso que le he dado, que sería el valor del E4, el que está aquí señalado, y por 10, porque aquí no he puesto el porcentaje. En este caso pulsaría el visto, con lo cual yo ya tendría el valor al que equivale 3 sobre 10, de manera que si yo arrastro ahora esta fórmula al total de mis columnas, de mis filas, perdón, ya la nota me aparecería sobre 10. En este caso, veis que aquí, bueno, pues yo le he dado un poquito de formato con un poquito más de color, pero aparecería exactamente lo mismo.